Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y tal cual como lo ves en el título del video, el combo BXB ha regresado. Si tú no tienes idea de lo que es esto, pues en Halo 2 con los controles por defecto, B era para golpear, X para recargar y podías spamear este combo para golpear y recargar infinitamente, básicamente una animación cancelaba la otra. Y esto era bueno en Halo 2 porque pues se supone que era como la manera de hacer las kills fácil, no era uno de los combos secretos. Después en Halo 3 quitaron que esto lo pudieras usar. A menos que tu arma tuviera que recargar, ahí podías spamear el combo, pero cancelabas incluso el daño que se hacía, entonces ya no podía funcionar. Entonces en Halo 2 para que esto funcionara tenías que timear de manera correcta para que el golpe se diera y aún así cancelaras la animación. En Halo 3 no importaba lo que hicieras, tenías que cancelar la animación. Y en Rich y 4 igual se podía y aparte ya no lo puedes hacer infinitamente, entonces creeríamos que esto pasaría en Infinite y no. En Infinite si simplemente tú golpeas, recargas y golpeas puedes entrar a este combo Pero siempre y cuando tu arma no tenga munición o puedas recargarla mejor dicho Entonces disparamos una bala y es golpeo, recargo, golpeo Golpeo, recargo, golpeo Y como puedes ver entras rápido Ahora, la gran ventaja que tiene el combo en Infinite a diferencia de Halo 2 Es que tú puedes spamear esto y vas a hacer daño ¿ok? Y pues eso funciona con cualquier arma Vámonos con un rifle de asalto por ejemplo y ahora, dije cualquier arma, pero cualquier arma que tenga animación de recarga. Vámonos rápido a colocar una, un martillo gravitacional y también un este un spanker, una rocket. No, la rocket no. Eh, ahorita vemos qué onda con la rocket, pero con una pistola de plasma. Con el martillo, si hacemos esto, no ocurre. Puedes ver que tengo el control aquí abajo, lo que oprimo y no ocurre esto. Vámonos con la pistola de plasma y tampoco ocurre. Y esto es porque no tienen animación de recarga, ¿ok? ok entonces, esto está claro Solo se puede con animaciones de recarga Con armas que tengan animación de recarga Mejor dicho, esto en Halo 2 no pasaba Y ahora vamos a aparecer unos cuantos bots Para ver qué tal Y por cierto, yo hablé de la Rocket Porque la Rocket eh, da bastante ventaja Porque su animación de recarga es bastante lenta Entonces, si por alguna razón Entras en la recarga de la Rocket Vas a... Vas a simplemente poderla cancelar Me voy a hacer inmortal para fines de este video Porque la neta, luego sí... Pues no queremos que nos maten para poder mostrar el combo Y vamos a usar la Rocket Y vamos a usar este, la Hitwave, Que si te das cuenta como esta también tiene dimensión de recarga Podemos hacer esto Y si tú lo spameas, no es que te va a salir Cada vez que lo spames, sino que simplemente Al momento que tú lo estás spameando este, Eventualmente vas a poder Cancelarlo en el momento en el que Lo hacen, ok, entonces Vamos a usar la Rocket Y ahora si te das cuenta, yo me estoy encargando de dar un tercer golpe para asegurarme de que este. De cancelar la recarga. Entonces es uno 2 dos. Vamos a intentar timearlo sin, spa sin spamearlo. A ver qué tal. Es un poco más difícil, eh. Entonces, yo creo que la opción aquí es simplemente agarrar tacachas a todos. Y como puedes ver. Puedes echarte multi-kill sin problema Ahí andaba intentando spamearle esto Pero como, como la rocket ya se había recargado No salió Pero entramos en frenzy Luego, luego Entonces, bueno Este es el combo bastante roto Como te digo, lo más probable Mira, este tres sobre escudo Antes de que siquiera él nos pudiera dar dos golpes Nosotros le basamos el sobre escudo completo No hombre, está bastante, bastante roto Entonces, lo más probable es que sí lo quiten para lo que es la, la release final pero pues va a estar chido ahí calar esto ahí en stream contra jugadores bots a ver qué onda esto se va a volver este boxeo simulator se los ha puesto. entonces vamos a ver qué onda